Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal y bueno, eh, no será porque no lo dije ahora vamos a ver cositas de aprovechar ciertas velas eh, sé que algunos sí las han aprovechado y otro esperaba como un cataplón brutal todavía no hemos terminado esperar, que siguen ahí especulando pero hay algo que mola a mí hay algo que me está gustando bastante eh, de Bitcoin y tenemos que verlo eh, pero también quiero enseñaros qué hace falta ver en la gráfica para que Bitcoin cambie su rumbo en diario. Pero bueno, eso lo vamos a ver mañana. Hoy no, mañana. Hoy vamos a fijaros en qué hemos hecho, en qué necesitamos puntos de parada donde eh, debemos intentar rebotar, que básicamente es en la vela que hay ahora mismo, en la de las propias las mismas 8, eh, pero sería más acorde la siguiente vela de 4 horas más que esta de una hora, por así decirlo pero ayer os lo dije aprovechar la vela de las 7 y de las 8 simplemente haciendo un corto en esa vela eh, a, yo que sé a 10x o a 5x me da igual eh, un 1% es un 5% un 1% es un 10% dependiendo de tal ya está, yo me echo mi cortito 10X, pum, 10%. Aquí paz y después Gloria. Ahora, ¿qué baja más? Pues baja más. No pasa nada. Pero yo, el objetivo que tenía, ya lo tengo. A partir de ahora, eh, tened en cuenta que son operaciones muy, muy cortas, muy rápidas, muy pum, pam, pam, pam, pam. Pero es un 10% así, ras. Eh, punto. No hay más. O sea, eh, que, ya os digo que ahora baja más. Pues, no pasa nada, que baje no me importa, me es indiferente, no me interesa, estoy buscando otras cosas en el mercado, ¿vale? Y si esas otras cosas se producen, oye, pues estará genial, si no, pues anchas Castillas, a otra cosa, ya iremos observando el mercado, a ver de qué forma nos da alegrías o penas, que eso no lo sabemos todavía. Bien, eh, nos ha dejado, um, y ahora lo veremos, Emma, un, un mensaje para toda la gente que está colaborando con ella, eh, os vuelvo a recordar que estamos eh, en un crowdfunding y bueno, pues el que no puede hacerlo por tarjeta de crédito puede enviarlo a unos wallets que tengo puestos ahí de USDT específicamente para esto y esos, esos USDT van directamente a cuenta bancaria y luego podemos ir al, al crowdfunding, eh, cada uno a aportar lo que pueda, da igual, 5 pavos, 10 eh, pavos, no importa. Creo que es una causa bonita para hacerlo. Y bueno, el que buenamente quiera o pueda, pues que colabore, que está bastante, bastante bien. Además, me enfado si no colabora la gente. <ríe> no, hombre, paje que bueno es un poco las pilas, ¿vale? Eh, hay cosas que valen la pena y yo creo que esto es una de las cosas que sí valen la pena. Y además, nos va a mantener informados. Vamos a ser tíos todos, vamos a ser familia. Vamos a ser fa familia política, vamos a ser tíos. Venga. Eh, vamos a comenzar sin más dilación para no enrollarme demasiado. Tampoco me quiero enrollar mucho en el análisis porque creo que es más importante lo que vaya a pasar mañana que lo que tiene que pasar hoy. Así que, eh, pero dependiendo de lo que ahora veamos, mañana. Uh, ay, os voy a dar un puntito, voy a dar un puntito. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, porque si no te vas a perder cosas súper chulas. Bueno, lo primero que vamos, vamos a ver, vamos a ver a Emma, que está por aquí, a ver... Eh, es muy vergonzosa, ¿vale? A ver, yo, yo, ¿dónde está mi...? Aquí, ahí va, aquí estoy yo. Eh, es muy vergonzosa. Entonces, claro, para ella para enviar un mensaje eh, es jodido. Yo la estoy intentando convencer y para ver si se abre un canal de YouTube... En el cual, pues bueno, pueda monetizar eh, y ver viendo un poquito la evolución de cómo van las cosas. Eh, pero vamos, ya he dicho el peor de los casos, pues nada, pues haciendo vídeos y ya nos, nos enseñas cómo va la cosa. Eh, a ver, tampoco os paséis que yo os veo. Venga, a ver, Emma que nos cuenta. Hola a todos. Buenas noches. Eh, quería pasarme por aquí para daros las gracias a todos los miembros de Sharks por todas las donaciones que estáis haciendo, deciros que estoy bastante nerviosa ya, porque esto avanza rápido, gracias a todos vosotros, eh, y nada, me siento un poco como los niños en la noche de reyes, ¿no?, esperando que lleguen los regalitos por la mañana, pues estoy un poquito así. Muy contenta con cada donación, es como que estoy un poquito más cerca de de intentar cumplir ese sueño de ser, de ser mamá, que lo, lo he tenido desde pequeñita y quería agradecerlo de corazón mandaros un beso enorme y, y que muchísimas gracias Bueno, pues ahí hemos tenido el primer mensaje, bien, bien a ver si se va soltando un poquito porque, madre mía, lo que le cuesta pobrecilla, pero bueno eh, a mí también me costaba eh, yo, mis primeros vídeos, bueno si me si vierais a mí eh, mis primeras exposiciones ante gente, o sea, yo sudaba como un pollo, eso era, eso era tremendo, eso era horrible, eso era horrible. Pero bueno, al final, mira, oye, pues uno, uno campa a sus anchas y me, me da igual comerme uno, que cien, que mil, en directo, o en diferido. Bien, eh, Bitcoin. Lo que dije ayer, es decir, si, si aprovecháis el movimiento de las 7, la vela de las 7 y de las 8, más lo dije, vela de 7 y de 8. Eh, ¿Por qué? La vela anterior a, a la, a, al que empiezan los datos a salir y la vela cuando salen los datos. ¿Qué pasa? Que sin, sin ser aprovechaba y tías, vale, es decir, sin, sin irnos tampoco a las mechas, vale, nuestro 1% lo tenemos ahí. vale. Entonces yo he cogido... Eh, y he hecho mi 1%, lo he hecho, a ver, lo he hecho desde un poquito más arriba, lo he cortado un poquito antes, porque al ver que llegamos aquí a esta línea de tendencia que tenía yo marcada, digo, ya está. Eh, y, es lo, y es donde he entrado, ver, da igual, hay gente que habrá podido entrar en la vela de las 7, no me importa. Si mientras entras a las 7, y además es que es algo que... Que, que es una norma. Entras a las 7 en corto y, y haces tu 1%. Y vuelvo a repetir, un 1% de los que lo habéis hecho a 20x, porque sé que ha habido gente que lo ha hecho a 50x, que estáis como una regadera. Pero bueno, oye, han metido 500 pavos a 50x, 250 pavos en un ratito. Ya está. Tan sencillo como eso. Eh, bueno, sencillo y complicado a la vez, porque claro, hay que hacerlo, hay que saber, hay que conocer las herramientas, etcétera, etcétera. Pero, ¿ahora qué pasa? Ahora tenemos que pensar en spot. Eh, o... O en futuros, ¿qué necesitamos? Porque el movimiento de Bitcoin es muy bueno. Lo que no queremos, lo primero, lo primero y lo más importante es lo que no queremos. Y lo que no queremos es, a ver si aquí me deja, a ver, pintar aquí. Lo que no, a ver, ¿qué pasa? A ver, venga, pinto, pinto porque no deja pintar. ¿Qué coño? ¿Qué mierda le pasa a esto? A ver, venga, pincel. No me deja pintar, qué mierda. Bueno, voy a actualizar. A ver si es algo que le pase aquí a, a TradingView. Abandonar página. Lo tengo ya tan machacado. Que es normal, que es normal. <risa> vale. Por aquí anda, ya tenéis. Me pinta mis líneas, vale. coge el dibujito, pinta. Vale, sí, ahora sí pinta. Vale, venga, perfecto. Pues lo que no queremos, ¿vale? Es esto. Un doble techo. Eso es lo que no queremos. Entonces... ¿Qué es lo que sí buscamos? Ver un mínimo ascendente. Esto es una hora, evidentemente esto es muy pronto. Eh, lo que sí estamos viendo es eh, las velas. Es, la, las de cuatro horas sería esta vela, esta vela y esta vela. Si aquí cierra una vela de indecisión, una vela verde, y yo creo que la siguiente va a ser verde y vamos a seguir subiendo. Eh, si no, pues bueno, a lo mejor la siguiente todavía es un poquito un poquito colorilla. Eh, cuatro horas, importantísima, ¿vale? Hemos tirado una vela que se nos ha quedado pues una quasi doji prácticamente. Bueno, no estamos, o sí estábamos en una zona de resistencia, pero sí que es cierto que en cuatro horas que hemos hecho un máximo superior al anterior y además con un punch arriba a los 39.500... ¿vale? Que ha estado muy bien y que, bueno, pues estamos por encima, bastante por encima, ¿vale? De, de, de, las, de las velas anteriores. Ahora, ¿qué buscamos? ¿Qué, qué queremos o qué necesitamos que busque en 4 horas? O bien un descansillo para seguir subiendo hasta la línea de tendencia, o bien caer y un nuevo mínimo ascendente, ¿vale? Ya que tenemos un máximo, bueno, ha cerrado por encima y además las mechas también están por encima. Vale, bien. Siguiente paso es buscar este mínimo. Veis que más o menos. Eh, de hecho, este mínimo ya es superior al anterior, pero por muy poquito. ¿Vale? Y este mínimo de mecha también es superior, es, es inferior a este. ¿Vale? Con lo cual, esta zona es más alta que esta. Vale, pero eh, es un poquito como justita, ¿no? Igual que esta, pues bueno, sí, es más alto y ver, ya ahí tenemos una diferencia un poquito mayor. Pero, ¿qué nos hace falta? Que el siguiente mínimo, bueno, pues, pues tenga una, una, una diferencia ahí que se palpe, que se vea. Entonces, esta vela de cuatro horas nos lo tiene que dar, nos lo va a decir. vale, Importantísima. Que sí, ¿veis? Se está dando la vuelta, por eso decimos... Hay que aprovechar, eh, y ha hecho un corto en eso, aprovechar ese río revuelto. De hecho, es que, es que fijaros, como TradingView se está atascando. ¿Por qué? Porque está viendo un movimiento tan importante que eh, está, está... A mí se me está atascando, yo no sé a vosotros, pero a mí se me está atascando. Seguro que están los exchanges eh, que petan. El volumen está subiendo bastante. Fijaros que todavía queda una hora y cuarto y mirad dónde está la vela de cuatro horas. Cada vez más volumen. Yo pienso que va a ser al final eh, una vela verde, en este caso, de, pero bueno vamos a verlo todavía no hay eh, no hay qué pasa pero qué pasa cuando abra la fed cuando habla la fed normalmente terminamos una, de, de una tendencia bajista y después empezamos a rebotar normalmente en ese día en días anteriores eh, se, se termina una tendencia descendente y empezamos a tener un rebote en las anteriores veces ha pasado vale ha pasado eh, mañana veremos qué es necesario eh, para en diario o qué tenemos que encontrar en nuestra gráfica, ¿vale? Porque yo entiendo joder, que mucha gente de la comunidad eh, o no tiene o no quiere o no tal, pues no se compra ciertos indicadores que tenemos o, bueno, pues es totalmente comprensible. Pueden no gustarte o puedes utilizar otros. Entonces, mañana quiero que para todos en general eh, veáis qué hace falta ver en la gráfica de diario para que Bitcoin pa, vaya hacia arriba, que es lo que buscamos. Necesitamos esa subida. Ahora, de momento, lo primero y lo más importante es la línea de tendencia roja que tengo aquí puesta. Eh, es una tendencia que viene desde el máximo anterior. A ver si me deja... ¿vale? Tenemos aquí en 47, bueno, sube a 48, pero vamos, que desde el punto donde podemos eh, apoyarnos un punto, tenemos otro puntito aquí, ya se nos queda ya atascado, y a ver si genera otro puntito aquí, es posible que después del puntito caigamos y volvamos a subir. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí un doble suelo. O sea, si se va a cumplir el doble suelo, igual que hemos roto la cuña, vamos a ir a esta gráfica, a ver si nos la carga, porque está la cosa está la cosa un poquito chunga, pero bueno, conocéis la cuña, a ver si, a ver si carga. Eh, hemos roto la cuña al alza, pues ahora, que nos hace falta? Esta línea de tendencia, igual, romper la alza. Ni más ni menos. Tenemos RSI de sobra para eso y para muchísimo más. Eh, pero tenemos una figura que es interesante, ¿vale? Bueno, tenemos para pintar, igual que hemos dicho que lo que no queremos es un doble techo en una hora, lo que buscamos es esto. Este doble suelo que tenemos aquí, pam, rompa, rompa esta línea de tendencia que tenemos aquí, ¿vale? Tiene que cumplirlo, sería perfecto. ¿Esto quiere decir que luego no podemos bajar? No, por supuesto que claro que podemos bajar, ¿vale? Estamos hablando... Tener en cuenta siempre los plazos. Yo cuando os he dicho en vídeos anteriores que entre una semana y seis meses se puede producir eh, un cataplón importante, se puede producir un cataplón importante. Eso es un, un tiempo en el, en, el, en el medio plazo. Pero en el, muy, en el muy corto plazo y en el corto plazo se puede ganar dinero también. Depende de la estrategia que tengas. Si eres más holder, espérate, relájate. Aparte que si es para Hall, da igual el momento, es que no importa, ya de, de verdad os digo que no importa que compres a 35 o a 39, porque eso es a 3, 5 años, 10 años, da igual. Se hablaba, fijaros que se hablaba hace 2018, ¿no? ah, en 2025, a un millón. Ahora ya están retrasando la 2030. <risa> ya, ya vamos un poquito como diciendo. Sí, pero a más largo plazo. Vamos a tener aquí a la, a la gente. A la gente al oro. Pero bueno. Eh, lo que nos interesa ahora mismo, que es el corto plazo, estamos en ello, esta W, a ver si se, si se computa correctamente hasta el final, hasta la zona de 40.000, 40 y pico. Y es muy importante también eh, intentar alcanzar, vamos a quitar esa W, intentar alcanzar, eh, aquí la tenemos muy bonita en una hora. La zona de, donde la he marcado? La marcamos aquí, 41,405, aproximadamente 41,5. Esta zona es súper importante, ¿vale? Llegamos a la EMA 20 en diario, prueba súper importante. Tenemos una vela, una vela que está atrapando brutalmente a la anterior y a todas las anteriores. Fijaros una cosa súper importante: Bitcoin acaba de romper una resistencia que nos marca el script. ¿Veis este script? Pues esta, esta, esta vela con la mecha y, el, y nos está marcando este lo que era este soporte, ¿vale? Que ahora es una resistencia al estar por debajo, y lo estamos reventando. ¿vale? Importantísimo. Siguiente lo tenemos aquí marcado. ¿Vale? Que lo, lo marca perfecto el skip, Ahora que nos encontramos que tenemos una confluencia entre este antiguo soporte que era resistencia. Junto con la EMA20. O la media ma 21 cada uno lo tendrá de una forma, ¿vale? Eh, bueno, vamos a ver si somos capaces mañana de romperlo. Desde luego, la vela tiene una pinta estupenda. Objetivo, 41.405. ¿Por qué? Ya lo hemos marcado anteriormente, pero bueno, vamos a ponerlo aquí. ¿Vale? Sí. Eh, a ver si quiere cargarlo, porque va la cosa... Está la cosa, bueno, veis este apoyo de aquí veis esta resistencia aquí, veis este apoyo aquí, aquí también, y si nos vamos para atrás, es una zona súper importante, veis resistencias aquí, pa, pa. después de la caída de mayo, una resistencia, otra resistencia, y resistencia súper importante antes del remate final, de, bueno, de la subida vacía, Esto fue una, una distribución, a partir de este pico se empezó a generar una distribución brutal, con lo cual pues volvimos a bajar a los niveles, ...que tenía de mínimos cuando se apoyó aquí... ...vale, ya está... ...a partir de aquí... Eh, ...bueno, pues a intentar otra vez eh, la batalla... Eh, ...entonces bueno, veis que esta línea roja... ...que tengo aquí marcada es súper importante... ...y la tenemos muy, muy, muy, muy cerquita... ...a dos, tres días de un poquito de batalla... así, de subidas un poquito decentes... No digo, ...no digo yo que vayan a ser subidas... ...de venga, vamos aquí a, a tirar para arriba... ...como, bueno, como si no hubiera mañana... Pues, ...pues para bien o para mal... Eh, no, no se produce, no se están produciendo. Entonces, bueno, bastante bien la subida que tenemos. Y bueno, pues eh, a seguir así. A seguir así. Eh, bien, tanto si habéis aprovechado. Joder, está como está. Venga, hombre. Vamos a dar a actualizar a ver si quiere cargármela. Vale. Venga, perfecto. Eh, tanto si habéis aprovechado ese corto, como si no. Eh, bueno, ya estamos viendo que la vela de una hora está reventando a la gente, que ha sido demasiado eh, bestia a la hora de intentar aprovechar ese corto. Ha sido fantástico, genial, perfecto. Por, y por qué digo que la vela de las 7 y las 8 y aprovechar ese 1% y luego ya... Por, por, por este, pues por luego pasan estas cosas. Porque el resto de los, de los batalleros no son tontos. Y lo que están haciendo es a la gente saltarle stops y stops y stops y stops. Bueno... Pues nosotros aprovechamos lo mismo de otra manera. Vamos a ir a cuatro horas, porque tenemos eh, una vela fantástica de cuatro horas que al final nos queda una hora 8, Vamos a ver cómo, cómo cierra. Tenemos, lo hemos dicho, margen de sobra para seguir subiendo, pero cuidado, no nos vayamos a, a confiar demasiado, porque en una hora, veis que estamos haciendo tintes de sierra. Bueno, pues lo ideal es seguir subiendo con tintes de sierra, vale, porque estamos por encima de 50, con lo cual estamos en creación. En cuatro horas, a ver si me lo quiere cargar, Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, en cuatro horas, tres cuartas de lo mismo, ¿vale? en cuatro horas estamos también por encima de 50, ya lo hemos visto de todas formas esta mañana, así que ahora a intentar conservar esto, importante, 40 y medio y 41 y medio aproximadamente son las dos zonas que tenemos que eh, eh, reventar, porque 40 y medio más o menos es la zona de este máximo, aunque este máximo está bien, pero vamos por pedir que no quede. Y 41,5, ya hemos visto que esa línea roja, esa franja roja, que fueron resistencias y soportes muy importantes anteriormente desde la subida de... Bueno, la subida anterior de la subida brutal que tuvimos. ¿Podemos irnos a una zona bastante más alta de la que estamos? Sí. ¿Zona de 43, 44? Por supuesto que sí. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que no tengamos que cubrir nuestra retaguardia. ¿Vale? y bueno, de momento, fuerza, ganas mucho volumen ¿vale? hemos, fíjate que hemos estado antes estábamos en rojo, he dicho, no vamos a ir a ver y no vamos a ir para arriba y efectivamente, es el es que, es, es, que es, es bastante clavado está bastante, muy bien hecho, lo ha hecho muy bien lo ha hecho perfecto, o sea, lo que pasa es que bueno, pues ya somos perros viejos y ya sabemos de qué va la fiesta, ¿qué pasa con el SP500? fijaros, ¡boom! ¿esto es Bitcoin? ¡no! es todo el mercado, ¿vale? es todo el mercado, ya han, se han quitado un poco de tensión, ahora bien ¿Qué van a pasar en los próximos días? Fijaros el pedazo de volumen, ¿eh? ¡Bah! Es brutal. Es brutal. ¿Vale? Entonces, que nadie se piense que es que no, que es que Bitcoin... No, no, porque ver, hay, muchos, hay muchos que ya... ¿eh? No, es que Bitcoin manda... No, no, no. no. Es, que manda, es todo el mercado. Todo, absolutamente todo el mercado eh, metiendo un pepinazo. Fijaros, un 4,5% en el total market, 4,5% en los dos. O sea que muy, muy bien, incluso un poquito más en las altcoins. Las altcoins tienen que estar algunas teniendo un rebote súper importante. Fijaros, Ethereum ya la tenemos en 2.919, 2.922. ¡Guau, wow, qué bueno que tengo ahí unas ventas que se me van a hacer ya! Eh, la dominancia de Bitcoin cayendo, eso quiere decir que esa diferencial que hemos visto en el total market está aprovechándolo muchas altcoins. El oro, media 200 200, empieza a rebotar también, todo. Joder, qué bonito es todo, qué feliz está el mundo. EIP, está rebotando, EIP, un 14%. Madre mía, es un 20% contra el dólar. Vamos a ver, en negativo tenemos los cortos de Bitcoin. Bueno, ya hemos dicho estos días que los cortos estarían bien. Bit2Me, pues lo que tiene Bit2Me. Es pues, lo que hay. Eh, está todo súper atascado y sigue, veis que... Bueno, pues sigue cayendo, cayendo, cayendo. Pues bueno, eh... Eh, había gente que me decía que, que el token era bueno que tal, yo decía, puede serlo en un futuro de momento no, y oye, es una empresa española y me gustaría a mí que de verdad que tiren y suban bueno, One Earth 23%, Cílica, 21%, vamos esa master de, de, las, de las DeFi o de las DeFi o como lo queréis decir, Waze, muy bien, un 20% ya sabéis que Waze para mí me, a mí me gusta eh, pero yo la espero contra el Bitcoin, no contra el, el Twitter porque son manías que tengo no, no me hagáis mucho caso eh, bueno, pues Naka, Mask, Ape, Rune, 13%, ZRX un 13%, wow, Cardano, Cardano, Dios mío, Cardano un 12%, y nos estamos volviendo locos, está fantástico, está muy bien, aprovecharlo, vamos a ver qué pasa, hoy es miércoles, vamos a ver entre mañana y pasado cómo terminan de reaccionar los mercados, cómo terminan de absorberlos, eh, fijaros, Waves que está yéndose a intentar contra el Bitcoin, en esta zona, que era un soporte, una resistencia, yo creo que la, esta mañana estaba haciendo un momento un poco más chiquito, eh, pero muy similar, yo creo que al final acabará en esta línea de tendencia, que es donde lo vamos a buscar, si no, no me interesa, no me interesa acumular ahí, ¿por porque, porque desde aquí hasta aquí, fijaros, si te hace una caída hasta la línea de tendencia es un 20% de pérdida, no tiene sentido, que podía haber entrado, sí, pero mientras no vea un poquito más, entonces sí poder entrar, con el diferencial sea menor, hacia la zona que lo que yo lo quiero comprar, pero quiero probar esta línea tanto la horizontal como la vertical como esta zona que veis aquí que se apoya una vez dos tres y hasta que la cuarta salió disparado esta zona se hace un suelo por ahí quiero probarla quiero verla y entonces ya veremos si podemos eh, hacer una entrada igual con SIS, Sis también tenemos por ahí vamos a verlo en un momento que yo la llevo contra bitcoin está subiendo solamente un 168 bien <ríe> bien por, a ver bien por, para lo que yo por lo que yo quiero pero bueno, a ver si lo quiere cargar. Madre mía, cómo está esto desaturado. Increíble, increíble. Claro, está metiendo un pepinazo de Bitcoin, pues está todo mmm, que revienta. Eh, bueno, aquí tenemos SIS, pero no me, no me termina de cargar los dibujos. ahí ay, ay. Bueno, pues SIS tiene una línea de tendencia aquí, que es justo lo que, donde esperamos eh, pillarla. De momento está intentando romper... Eh, donde hicimos la compra, ¿vale? Donde ya hicimos la compra en su momento, y en el momento que rompa y termine de ir a la línea de tendencia, que ya me la ha dibujado, por fin, eh, que está aquí, pues entonces en ese momento, en esta zona, sí empiezo a hacer compras. Una, dos y tres, ya tengo una que hice aquí, en esta fecha, fijaros en febrero, y ahí está, me da igual. podía haberla vendido aquí arriba y no lo hice, eh, porque yo espero otro tipo de movimiento, estoy esperando otro momento. Así que. Eh, poco más que añadir, de momento muy muy muy bien en eh, el movimiento, bien limpio, vamos a ver si esta línea de tendencia la podemos romper, de momento la vela nos está rompiendo esta otra línea de tendencia que es la de en medio, si recordáis eh, tiramos una línea en los, en los cuerpos de diario, tiramos una línea que es esta verde, una línea que es esta verde eh, tan, más gordita eh, en las mechas, ¿Vale? las bajadas de las mechas y tiramos otra media, media verde que es esta, esta eh, más finita que veis que teníamos un apoyo aquí y otro apoyo al principio vale que decimos, decidí tirar esa línea y la estamos pasando también entonces muy bien el movimiento está reventándolo absolutamente todo la cuestión es qué va a hacer después ya estamos en la línea de tendencia ya la hemos tocado ahora vamos a tontear y romperla o lo vamos a volver a caer que esta es la cuestión, porque fijaros aquí como subimos, ro, ta, ta, ta, ta, y llegamos a la línea de tendencia y nos fuimos al carajo. ¿Vale? Entonces lo importante es ahora intentar consolidar aquí para romperla un poquito en condiciones. ¿Vale? Así que mucha paciencia, mucha suerte, mañana veremos qué le hace falta a Bitcoin en la gráfica para que identifiquemos que nos vamos para arriba. Y como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.